Qué importante este recorrido que has hecho de los procesos de transformación en la historia de México, porque bueno, se fue tomando conciencia de qué tan importante no solo eran las balas, sino también los medios para poder generar la conciencia de la transformación. Y esto nos ha alcanzado, Morena se hizo, también se apropió de estos instrumentos. Y bueno, Regeneración, el periódico de Morena, pues ha sido fundamental en este proceso de, de organización. Hay una comunicación que hay que ir seguir desarrollando, una comunicación democrática, como dices, de ida y vuelta, porque no se trata solamente de generar contenidos, sino de que también el pueblo pueda aprender a producir sus propios contenidos. Y qué importante también esto que has comentado sobre que los productos de comunicación que se generen de este lado sean productos de calidad. ¿Por qué? Porque el capitalismo tiene todos los medios, o sea, pone todos sus recursos en producir eh, contenidos que finalmente seducen, ¿no? Que conquistan, como dices, que hacen sentir también a la gente. Y bueno, ahí tenemos Hollywood. El capitalismo produce grandes aparadores, grandes reflectores, y todo esto se va imponiendo también con belleza. Es la belleza de la apariencia. Nosotros no necesitamos la belleza de la apariencia. Tenemos que producir otro tipo de belleza que tiene que ver con la reproducción de la vida de nuestros pueblos. Y ese es un acto y una tarea, como bien lo dice Jesús, una tarea pedagógica, una tarea cultural, porque tenemos que aprender y tenemos que contagiar la necesidad de soñar con otro mundo posible. También se aprende a soñar. Y esa es parte de la tarea que tiene que llevar a cabo esta comunicación para la formación.